No cambié. Aprendí a dar la misma atención que recibo de ti. Puede que en ocasiones tengamos la sensación de que lo estamos dando todo, pero no recibimos nada a cambio. Este sentimiento puede conducir a la tristeza. Y es que cuando no obtenemos ninguna reacción positiva, o recompensa luego de dar, acabamos pensando que ninguna persona en el mundo merece nuestra atención. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que sí es verdad. Pero bueno, hola, bienvenidos a Vilifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá. Les quiero pedir que por favor. Se pongan unos audífonos, cierran los ojos y se queden hasta el final de esta reflexión para que puedan entender la idea por completo y de esta manera también reflexionar de su vida, de sus acciones, de todo lo que hacen ustedes. Ahora sí, comencemos con este video tan interesante. Estar triste. Porque no te prestan la atención que das, no es una opción para llevar en tu vida. Aléjate de las malas vibras que transmite la relación, y no intentes cambiar el comportamiento de tu pareja, ni mucho menos el tuyo, para lograr algún tipo de beneficio interno para nada motivador. Si estás atravesando por un momento como este, es importante que reconsideres el lugar en donde te encuentras, y las responsabilidades que estás tomando. Cuando ocurre una falta de reciprocidad o de intercambio positivo, la relación que tengas se vuelve tóxica y puede generar problemas de salud para ti, incluso. Cuando ya es costumbre no recibir la misma atención que tú brindas, puedes evitar que otras personas te ofrezcan ayuda. Sí, al recibir, Siempre respuestas negativas dentro de tu entorno laboral, familiar o amoroso, hay muchas posibilidades de que te vuelvas una persona apática. Si ya estás cansado de sentir que todo lo que haces por las personas de tu entorno es una carga, es momento de cambiar. Recuerda, si sabes lo que vales, consigue lo que mereces. Ármate de valor y aclara los problemas que tengas con los demás. Lo mejor que puedes hacer es dejar de esforzarte por conseguir su satisfacción y no la tuya. Dar mucho a una persona que no mueve ni un dedo por ti nunca vale la pena y tampoco ayudar constantemente a personas que no tienen ni el mínimo interés de aprender. Nunca dediques más tiempo por los demás que por ti. Consigue tu propia gratitud, ya que es lo fundamental para el amor propio y crecimiento personal. Nunca mendigues la atención. Una persona que hace que te sientas insignificante y que no te presta atención, no merece que le brindes tu apoyo. El amor es un sentimiento que siempre se debe demostrar y nunca debes mendigarlo si lo tienes que hacer es un reflejo que estás sufriendo sobre injusticias emocionales hay personas que no se dan cuenta del daño que te pueden estar ocasionando y también las hay conscientes de todo lo que hacen para tu salud mental y emocional Aléjate de ellos y reduce el contacto que tengan. Nunca es bueno soportar lo que otras personas te hacen. Medita y analiza el comportamiento de ellos y piensa en qué puedes hacer para cambiar la situación en la que te encuentras. No trates nunca de cambiar la forma de ser por una persona. Eso va a pasar por mucho que lo intentes. Hay parejas que no se sienten conformes con la atención que reciben entre ellos mismos. La comunicación es un factor importante para resolver todos los problemas que ocurren en la relación. Y si uno no muestra el interés de cambiar su actitud para un bien, es mejor que te alejes de él o ella para que no te embargue la tristeza. El sentimiento de que no te sientes suficiente para una persona es bastante común en este tipo de relación. Aprende a valorar todo lo que haces por tu pareja y en lo que él o ella hace por ti. La reciprocidad es un factor importante, al igual que la comunicación. No siempre se trata de palabras, también es importante que te demuestre su interés. Y atención mediante acciones. En el ámbito laboral, ocurre muchas veces que no valoran el trabajo que estás haciendo. No toman en cuenta el esfuerzo y mucho menos la dedicación que le diste a un proyecto. No le prestes atención a los malos comentarios y enfóquete siempre en las cosas positivas y nunca bajes tu rendimiento por falta de atención. Aleja los pensamientos negativos. No menosprecies tus habilidades ni le restes importancia a las buenas decisiones que tomes. Si una persona no te presta la misma atención que tú le brindas a ella, no trates de cambiar tu personalidad. Recuerda que tu esencia es lo que te diferencia de los demás. Y la originalidad es un factor importante para desarrollarla. No lo obligues a que te preste atención, aunque la necesites. Si te da, sin necesidad de pedírselo, es la persona indicada que debe quedarse en tu vida. Tampoco exageres tus acciones para recibirla. Aquella persona que te demuestra con acciones que siempre estará para ti, es la que merece toda tu atención. Aléjate de las personas que te tratan bien solo cuando les conviene, y cuando no te necesitan, hacen como si no te conocieran. Al brindar nuestra ayuda le ofrecemos una parte de nosotros a las personas. Este sentimiento nos hace apreciarnos mucho más. No obstante, no podemos darle la misma importancia a aquellos que se tratan de aprovechar de nosotros. Esto nos hace sentir insuficientes y generalmente baja nuestra autoestima. No siempre las personas actúan de este modo. Es por eso que debemos ser agradecidos y ofrecer los mismos buenos sentimientos que te ofrecieron a ti cuando los necesitabas. Siempre dale a todos a tu alrededor buenas palabras junto con buenos actos y recobra el valor de la reciprocidad y la bondad. Quiérete y valórate como persona. Aprende a medir tus acciones con los demás de tu entorno. Siempre busca tu felicidad ante los demás. Y no olvides ser una mano amiga para quienes lo necesiten realmente. No todas las personas son iguales. Muchas tienen bonitos sentimientos que pueden ofrecerte. No dejes que los pensamientos negativos aborden tu mente. Repítete siempre que eres una gran persona y que mereces lo que das. Nunca esperes menos aunque muchos piensen que cambiaste rotundamente de actitud en realidad no lo es solo les estás dando la misma importancia que te brindan a ti algo muy importante para mantener sana la salud emocional muchas gracias por llegar hasta el final de este video sinceramente me da gusto. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ricardo Niño se despide.